Gracias a Francis y al equipo de producción y a esa es la gente que nos ve. Miren, este comentario eh, que inicio hoy es una serie de comentarios con relación al proyecto de seguridad ciudadana. Se lo voy a dedicar a la doctora Berlina Regalado, quien hace unos días me escribió eh, preocupada porque dice que la imagen de San Francisco de Macorís hacia otros pueblos es muy mala. Eh, y a ella le quise dedicar... Eh, le voy a dedicar este primer comentario, que es una serie. <ríe> Miren, la, la delincuencia, el, el crimen, no se combate con reacción, se combate con prevención. <ríe> y vamos a iniciar entonces desde el primer punto para llegar al final, pero en ocho minutos es imposible, de manera que lo haremos de manera, eh, secuenciado. Atención autoridades. Para poder determinar la reducción del crimen y del delito en un sector, en un pueblo o en un país hay que aplicar la ciencia, hay que aplicar los conocimientos y con relación al crimen y al delito la criminología es lo que se debe poner en práctica. ¿Qué es la criminología? En sentido estricto es la, el estudio de las causas que provocan el crimen y el delito. Si usted no va a la causa, si usted no estudia la causa, no puede llegar a la solución del delito. ¿Cuáles son las causas que provocan el delito? Bueno, es que tenemos muchísimas. Eh, eh, Fablo planteaba una parte, Enrico Ferri eh, planteaba otra, eh, César Lombroso otra, eh, William eh, verdad, eh, Sheldon planteaba otra, y así Cresme planteaba otra. Son muchísimas las teorías de las causas que pueden provocar el crimen y el delito. Pero vámonos a, la, a las que están establecidas eh, y ya científicamente comprobadas. verdad. Vámonos con la primera. Medio ambiente. ¿Verdad? Eh, y lo voy a ir leyendo. La, por ejemplo, falta de educación, falta de oportunidades, eh, el medio ambiente corrompido es un factor influyente en la conducta del individuo que, que puede llevarlo a una tendencia eh, delincuencial o criminal. Las partes genética, hay cosas que se heredan, eso está científicamente comprobado también, que hay, hay personas que heredan, ¿verdad?, eh, conductas de sus antepasados, de su padre, de su abuelo, así como se hereda, por ejemplo, eh, eh, el color de los ojos. La parte biológica, la parte biológica está demostrado que hay personas, ¿verdad?, que, que de manera biológica tienen alguna, algún funcionamiento de algunas eh, glándulas que lo provocan, alguna eh, condición que lo puede llevar a ser delincuente. También eso está dentro de las causas. Y por último, sí. lo psicológico. Si desde ahí no se inicia, no van para, para ningún lado, ni con policía, ni con canchas. Y voy a pasar a explicar punto por punto. Lo primero que se debe hacer, y por eso le hice la pregunta al senador Franklin Romero, es estudiar el fenómeno, estudiar el contexto, estudiar la comunidad. Póngame el monitor aquí y por favor al equipo de producción, si me apoyan con las imágenes también que pedí ayer, verdad, deberían estar ahí, en lo que estamos hablando del sector San Martín y todo esto, pero estamos hablando de, de la prevención de este sector. Esto Vamos a tomar esto como un ejemplo, el sector San Martín. Miren, si no se estudia ese sector... No hay forma de intervenirlo porque tú no sabes a qué vas. Y le, y le puede hablar una persona que tiene experiencia en estudio comunitario, soy yo. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos una comunidad como una especie de laboratorio creando medidas, oigan esto, creando medidas para evitar, para contrarrestar la criminalidad y el delito. Y paso a, a explicar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Luego de que se haga el estudio, hay que determinar cuáles son las principales causas que están provocando el, el delito en, esa, en ese sector. ¿Cuáles? Por ejemplo, yo creo que la mayoría de, la, de los delincuentes, ¿verdad? Eh, de, ese, de ese u otro sector es por falta de seguimiento, acompañamiento, por falta de oportunidades. Que yo creo, y esto es una hipótesis, que la mayoría de hechos delincuenciales que se llevan a cabo, eh, por ejemplo, en ese sector lo cometen jóvenes menores de 40 años. Pero eso hay, que, eso hay que identificarlo, eso hay que estudiarlo para determinarlo y entonces ver por qué, por qué. Miren, dentro del estudio que nosotros hicimos y las imágenes que te mandé Israel para que la gente vea lo interesante de esto. Eh, nosotros... Quisimos conocer nuestra comunidad. Acérquenme, por favor, y full pantalla. Miren esto. Esto es un solo renglón de una población. Ahí ustedes pueden ver, eso es con relación a estudiantes. Fíjense ahí, ahí hay eh, de la población total de, de la comunidad del Aguacate. Eh, le preguntamos si estaban estudiando. 171 dijeron que sí, 360 dijeron que no. Y. 40 son menores de 5 años y que por tanto no estaban estudiando. Por una razón, o sea, no le aplica. Pero, ¿qué dijimos? Vamos a ver entre personas que están entre los 5 años y los 40 años, ¿quiénes están estudiando? Miren eso. 71 dijeron que sí están estudiando. ¿Mm? 171 dijeron que estaban estudiando. Caramba, estoy buscando aquí esto que se me acaba de perder. Y 189 dijeron que no estaban estudiando. ¿Y por qué? Y eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Pero fíjense ustedes, en esa comunidad nosotros determinamos cuántos profesionales habían en ese momento, que fue en el año 2017. Fíjense ahí, habían 32 profesionales de grado, dos solamente con maestría, solamente dos, y yo le puedo mencionar los nombres, pero lo voy a hacer, los conozco, y 40 estudiantes universitarios en ese momento. Esos están entre, ¿verdad? Entre los 5 y los 40 años. 40 estudiantes universitarios. No encontramos una sola persona que después de los 40 años estuviera estudiando. Uno solo no lo había en ese, en ese momento. Pero miren esto que es más interesante. Eso para que ustedes vean, de esos 40 que están, de esos que están estudiando en, ya en, a nivel universitario, miren, 8 estaban estudiando eh, educación. Eh, ¿Verdad? Seis estaban estudiando educación física, que es lo mismo, pero en ese renglón. Cuatro, contabilidad. Cuatro, derecho. Tres, psicología. Cuatro, agronomía. Eh, dos, eh, biología y química. Eh, dos, eh, bioanálisis. Dos, enfermería. Dos, lenguas modernas. Uno, medicina. Uno, ingeniería. Uno, informática y uno, turismo. Si ustedes se dan cuenta, las, las carreras modernas son las que, las que tienen menos gente, porque la mayoría estudia... Eh, una carrera que le permita tener un trabajito. ¿Qué, ¿Cuál es mi propuesta? Primero hay que hacer un estudio sociológico en esa comunidad, en ese sector y en todos los sectores de la República Dominicana para poder trabajarlo en su contexto. Y aquí viene la propuesta. Primero, ese estudio que te permita conocer la realidad del sector. Segundo, Crear una escuela de deporte que incluya baloncesto, béisbol, voleibol, atletismo, karate. Y yo luego voy a explicar por qué. Eh, luego, una escuela de arte, arte plástica, eh, teatro, danza, todo eso. Eh, luego, un centro de formación técnica, organizaciones infantiles y juveniles. Oigan por dónde yo voy. Segundo, crear una institución estatal de vigilancia, seguimiento y acompañamiento de los niños por sector. Porque esto pudiera ser a través de la escuela, pero hay niños que no van a la escuela y entonces tienen que ser directamente con el sector. Tienen atrapado esos grupos. Tienen que tener los niños una, una organización que los junte, una chiquillada. Y yo luego voy a explicar por qué. ¿Cuál es el objeto? Crear políticas favorables a los niños, en este caso, ¿verdad? De acuerdo al contexto, identificación de perfiles, perfiles de riesgo, talentos potenciales. Y eh, el aprovechamiento Es decir, alguien que lo esté observando Y que pueda ver sus fortalezas Y sus debilidades ¿Qué tú vas a conseguir con esto? Que aquel que tiene talento en una cosa tú lo promueves ¿verdad? Y lo llevas al deporte, lo llevas a la danza Lo llevas al teatro eh, Si va a estudiar una carrera tú lo motivas Porque está acompañado Si tiene alguna situación Algún trastorno Entonces tú lo puedes identificar y lo puedes trabajar Para que cuando llegue a joven no sea un delincuente Tercero eh, una institución de vigilancia juvenil de, de, de parte del Estado que le dé seguimiento, que acompaña a la juventud. Eh, y así, bueno, no tendría tiempo yo sí. para hablar de todo esto. Esto es, esto es propio. Pero es importante que, que, que lo tomemos como nosotros. parte uno. Sí, exactamente. Entonces... Para que continuemos. Eh, dentro de lo que todo esto, en vez de un intercambio de armas de fuego, yo planteo un plan de redirección social. Es decir que tú ganas por ejemplo si tú ta, si tú tienes cinco fichas con que con tú un arma de fuego lo importante es que el estado negocie contigo mira te vamos a limpiar esas fichas si son si son limpiables verdad si no es homicidio y cosas así te vamos a limpiar esas fichas, pero tú me tienes que eh, rendir un trabajo vida. ajá te vamos a ofrecer un trabajo digno y te vamos a, a dar oportunidades de empleo, te vamos a dar oportunidades de estudio, pero tú te me tienes que redireccionar y yo te voy a estar vigilando y te voy a estar acompañando en ese proceso hasta que llegues a lo que nosotros queremos que tú llegues. Eso es amplísimo, señoría, sí. aquí yo lo tengo y lo estamos desarrollando para que aquella las autoridades, si lo quieren compartir, yo estoy sí. a la disposición, ¿verdad? De, y de, de presentarles nuestra experiencia, porque nosotros lo hicimos en una comunidad. Y esos jóvenes que trabajaron con nosotros, ya con esto termino, eh, yo no quiero muchos... Puedo uno por uno. Y no hay un solo... Delito. Yo creo que sí, que muchos tienen fichas y han tenido antecedentes penales, pero en el fondo quisieran tener una mejor vida y quizás están quitados y no le dan la oportunidad de trabajar. Exacto, porque tiene cinco... Yo fichas quiero recordarle lo que nos no sé. invita nuestro amigo Héctor Castillo del Club San Martín. Mañana... Saliendo de la calle 9, Esquina, Nino Risset, la, la marcha por la paz. Basta ya, no más violencia en San Martín. Y creo que esta labor social se debe replicar en todo San Francisco. Acompáñenos. Hasta mañana, Dios mediante.